Eh, se han vacunado ayer 11,481 personas, un total de 14,334,000 eh, vacunas. ¿sí? Es, es un buen día, 11,481, pero eh, les cuento, y les voy a dar un dato que a mí, francamente, me, me, me conmueve, me estremece cuando lo doy, y es la cantidad de vacunados, el récord diario. ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto fue el récord diario? El día que más se vacunó. ¿Sí? Si estamos partiendo de que ayer... Se han vacunado 11,481 ciudadanos. ¿Cuántos cree usted? ¿20,000? ¿30,000? Le voy a contar. El 4 de enero de este año, en un solo día, se vacunaron 193,163 personas. Más de 190 mil personas que se vacunaron. Era el momento de la cuarta ola, era un momento terrible, donde además se han hecho los registros más dramáticos, tanto de personas contagiadas, no así de personas muertas. Recordarán ustedes, el índice o el porcentaje de letalidad bajó de manera sensible. Hemos dado estos datos justamente para entrar en materia y darle la bienvenida a un querido amigo a un experto profesional en la materia de COVID. Él es eh, neumólogo, eh, es eh, especializado en esta materia, es además intensivista en neumología, es un profesional de, de alta, alta capacidad, el doctor Marcelo Bercosa. Qué gusto, doctor. Muchas un placer. gracias, Gringo. Y, y gracias por aceptar Muchísimas esta invitación. Muchísimas gracias, Gringo, por hablar de un tema importante. ¿no? Esto del COVID y también el post-COVID, que también es un, un tema que... Probablemente lo vamos a tener que enfrentar y que hay muchas personas que lo vienen padeciendo. Correcto. Estoy aquí con mis compañeros eh, Diego y Milton, que seguramente también tienen muchas inquietudes, muchas preguntas. Lo vamos a, lo vamos a someter a una suerte de interrogatorio, doctor. Eh, yo quisiera iniciar primero. Que usted nos ponga en situación. ¿Qué es esta quinta ola? ¿Cuál es la diferencia de esta quinta ola de COVID respecto de las otras cuatro? Eh, diferencias sustanciales en términos cuantitativos y cualitativos. Bueno. Cada ola ha estado dominada por una variante, en realidad la primera ola es el virus nativo, es el virus original que emerge desde Wuhan, pero que ya llega con ciertas mutaciones pasando por Europa, porque a nosotros nos llega vía europea, si ustedes recuerdan, vía España, vía Italia, y que hizo estragos en España e Italia, y que es la que acarreó la más alta tasa de mortalidad en todo el mundo. Es un momento en el cual se desconoce cómo tratar al virus. O Entonces, sea, se está comenzando a hacer avances. Recordemos que en Italia se da uno de los más grandes avances cuando se realizan las autopsias en Italia. Y se descubre, por ejemplo, que la mayor parte de las personas morían por trombos a nivel pulmonar, una embolia pulmonar. Se llamaban de coagulos, impedía que la sangre llegue al, al pulmón y pues fue dominada por eso. Tenemos una segunda ola, una segunda ola, que está muy dominada por lo que se llama ahora la variante alfa. ¿no? Entonces, eh, la tercera ola, que es muy dramática en el país también, eh, es una de las olas donde hubo más cantidad de fallecidos, por ejemplo, de mis colegas profesionales, está dominada por la famosa variante brasileña, la gama. ¿no? Y tenemos la cuarta ola que está prácticamente la tercera y la cuarta ola se sobrepone la variante más letal de todas, la más agresiva, la delta. Y entonces, esta quinta ola está esencialmente dominada por Omicron. Y Omicron con subvariantes, ya no estamos hablando de variantes, sino de subvariantes. O sea, de la variante son modificaciones genéticas. Y tenemos acá la B2, BA2, la B2, BA3, pero en el mundo es la 4 y la 5 la que está propagándose con más fuerza. Y probablemente va a llegar el embate desde Europa, porque ahorita Europa está con, con ese predominio de afectación. Entonces, ¿qué características tiene esta? Uno es mucho menos letal de además la protección dada por las vacunas. O sea, va a causar menos cantidad de muertes. No, decir que, no quiere decir que no va a causar muertes, de hecho, las está causando. Sí. Pero la cantidad de muertes es mucho menor si la comparamos con, por ejemplo, Delta, ¿no? que ha sido realmente la peor variante que hemos podido tener. Lo otro, eh, tiene, tiende a tener mayor compromiso de la vía respiratoria superior y no la inferior. O sea, provoca menos con menos probabilidad neumonía, problema pulmonar, a diferencia de delta que arrasaba los pulmones, y esto produce más compromiso de vía respiratoria superior. ¿Y qué la, sea, la garganta? La, la, la mayor parte de las personas con dolor de garganta, irritación de garganta, la garganta seca, tengo dificultad para tragar, tiento una flema acá, obstrucción nasal muy frecuente, congestión nasal, y como consecuencia de eso, a veces viene la sinusitis. ¿no? Entonces, eh, el dolor de cabeza, que a veces es relativamente intenso, eh, fiebre puede haber, pero es una fiebre episódica, rara vez fiebre continua, ¿no? y más es una febrícula, o sea, está entre el intermedio entre la temperatura normal y la fiebre, con cierto dolor corporal, sí, pero como digo, sobre todo el compromiso de la vía respiratoria superior. Como los niños tienen una particularidad de su vía respiratoria, por ejemplo, digamos, la trompa de eustaquio que les conecta el oído con la nariz es mucho más horizontal, tiene vía respiratoria mucho más corta, ellos pueden sufrir, por ejemplo, crisis mucho más fuertes, con este dolores de oídos, pero también su, la parte superior de su vía es más estrecha. Entonces, si se compromete, pueden llegar a tener obstrucción respiratoria, eso hay que tener particular cuidado en los niños, sobre todo en los lactantes, ¿no? en los niños que todavía son de... pecho, menos de dos años o los menos de un año, mucho más. Doctor, el tema de las variantes... ¿Las variantes van siendo menos letales o el ser humano va siendo más resistente? Porque han pasado varias variantes y usted no, nos ha ido las diciendo... las variantes son cada vez menos letales, y, pero cada vez más contagiosas. O sea, eh, es, es, mientras, es una cosa interesante, ¿no? Mientras baja su letalidad, baja su capacidad de propagación. Cada persona, por ejemplo, con esta variante ba 4 ba 5 puede contagiar a 10 a 12 personas. Una sola. Una sola, imagínense, una a diez, diez a cien, cien a mil. Eh, lo que tú hablabas de tarijas se explica así, ¿no? O sea, explosiona bruscamente, no rápidamente. Ahora, doctor, estamos en época de que bajan las temperaturas. Eh, ¿Puede existir una combinación entre COVID-19 y un cuadro, por ejemplo, de resfrío? Eh, he tenido, mira, que hay otra cosa que está circulando y que he tenido pacientes particularmente delicados, es el incitial respiratorio. El virus inciteal respiratorio es un virus que ataca generalmente a los niños. Les provoca un cuadro de cierre de los conductos respiratorios, bronquiolitis, obstrucción de los conductos respiratorios más pequeños que llevan oxígeno. Y simula un asma, pero obviamente un niño, un lactante, no tiene generalmente asma, ¿no? Entonces, a silbarse el pecho, no pueden respirar. Es un cuadro típico de los niños, pero estoy viendo esto en adultos y he tenido ya varios casos incluso con neumonía adultos y adultos mayores también adultos mayores adultos mayores con sincitial respiratorio con esa característica cómo es el término perdón es el virus sincitial respiratorio Sincitial sin respiratorio es un virus qué es esto es un virus que normalmente provoca infección en los niños, sobre todo los, los más pequeños, los menores no. de un año. Y les provoca un cuadro similar al asma. Les obstruye su vía respiratoria, comienza a silbar el pecho, no ingresa aire, pero no puede salir y los lleva incluso a tener que tener asistencia de terapia intermedia y todo. Eso es algo muy conocido. Y puede dejar como secuela asma en los niños. Pero estoy viendo esto que es inusual en adultos. Es inusual en adultos, uh -huh. pero sí estoy viendo, he tenido casos incluso que han ameritado hospitalización confirmado, porque esto se confirma igual, también con un PCR uh -huh. de forma similar al COVID. Y tenemos obviamente la influenza, ¿no? Tanto en, su variante, tanto en su serotipo A y B. Entonces, están circulando por lo menos tres grupos de virus, ¿no? Y obviamente en este invierno. Lo bueno en cuanto al COVID y que es bueno recalcar, que hay tres cosas, ¿no? Uno, que esta variante es por, de por sí menos virulenta, lo segundo es la protección que da las vacunas, que si bien no evita que tú te infectes, porque no evita que tú te infectes, te puedes infectar, pero evita que tú desarrolles una enfermedad mucho más grave y complicada. Y lo tercero es que ya tenemos clara cómo es la enfermedad, cuáles son los mecanismos que producen daño a la enfermedad, y también tenemos tratamientos ya efectivos. De acuerdo. Por ejemplo, durante la... Tercera ola, tuvimos que utilizar segunda y tercera ola la Ivermectina, que nos fue muy bien, pero no era un tratamiento específico para el virus. Ahora tenemos, por ejemplo, el Molnupiravir, que es un antiviral ya específico para el tratamiento del virus. El problema es que no lo podemos usar en mujeres ni lo podemos usar en niños. ¿Por qué? En mujeres puede potencialmente causar malformaciones, ¿no? En embarazo, en mujeres embarazadas. Y no lo podemos utilizar en niños porque no se ha probado el fármaco y no sabemos qué efectos podría causar en esta población. Otro, otro elemento que me comentaron, usted lo va a confirmar, doctor, es que las personas con hipertensión tampoco deberían usar este producto, que aparentemente dispara la presión y puede derivar en un problema de cardíaco. Crisis hipertensiva. O, o, o, claro, crisis hipertensiva. Eh, hay una cosa característica del COVID y es que cuando ingresa, por la puerta que ingresa, lo que hace es alterar los mecanismos de regulación de la presión arterial y cardíacos. Es decir, por un reto que se llama ACE2, que lo que va a hacer en, en las personas que, que se infectan por COVID es subir sus niveles de presión, uh -huh. subir la retención de agua y sodio, y entonces en personas que ya tenían falla cardíaca los puede descompensar. En personas que tenían hipertensión va a subir su presión arterial. Bueno. Pero obviamente el monopiravir puede tener este efecto. Pero eso es algo controlable. Con una buena medicación, un buen seguimiento cardiológico, yo creo que se puede controlar. Por lo tanto, no es una contraindicación absoluta. Es una contraindicación relativa. Pero sí el uso en mujeres embarazadas y en niños es absoluto. De acuerdo. Mujeres ¿No? embarazadas, entonces, básicamente. Mujeres embarazadas. Eh, pasaremos sí. el chivo. No hay ningún problema. Este producto que usted describe con su, con su componente genérico es el Molmed, ¿no es cierto? Que lo claro, comercializa el, el, sí, un claro, laboratorio, que el, laboratorio. Ya está en aquí. Bolivia. Ya está, en Bolivia, ya está ¿Y en Bolivia. Y eso se vende irrestrictamente o tiene que tener una receta. O sea, América, receta médica, américa obviamente tiene que tener seguimiento, hay que hacer además el seguimiento siempre, a veces muchas personas se lo automedican, hay que tener cuidado con personas que tienen problemas hepáticos, por ejemplo, también, ¿no? O sea, personas que tienen problemas hepáticos, hay que hacer una reducción de la dosis, o hay que buscar otra alternativa de tratamiento. A propósito de los tratamientos, han ido variando, ¿no? O sea, desde la primera ola había un tratamiento casi, casi experimental a nivel mundial y de ahí ha ido variando. Pero el tema está en que usted menciona cada persona tiene diferentes cuadros, diferentes antecedentes y se han publicado tratamientos. Las autoridades, digamos, del Cedes, publican un tratamiento como que fuera aplicable a todos. ¿Qué riesgos hay de usar el mismo tratamiento con antecedentes particulares? No, todo tratamiento tiene que ser personalizado. En medicina estamos yendo en esa tendencia. En algún momento quizá podamos hablar de esto, pero es a la personalización del tratamiento. Pero las líneas generales en el COVID son, tienes que hacer un tratamiento antiviral porque es el agente. Se justifica un tratamiento antibiótico en los casos complicados porque se sabe que la principal causa de muerte en el mundo es la sobreinfección de bacterias y hongos. Entonces, pero este tratamiento tiene que estar guiado en lo posible por cultivos. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona comienza con dolor de garganta, comienza con secreción nasal o comienza con expectoración, se torna purulenta, comienza a ser fiebre sostenida, hay que tomarle cultivos y, pues, guiar el tratamiento de acuerdo a los resultados. Se hace un tratamiento empírico, o sea, antes de recibir el resultado, porque vas a recibir el resultado en cultivo, por ejemplo, de bacterias en tres días, de hongos en siete, hasta puede tardarte 30 días. Entonces, tienes que hacer un tratamiento, pero tienes que ya tener los cultivos listos. El tercer, la tercera causa de problemas en el COVID es la respuesta exagerada del organismo tratando de defenderse, que se autodestruye a veces el organismo en ese intento de defenderse o se causa daño. Es la respuesta inflamatoria. O sea que eso va de un antiinflamatorio, que va desde los casos leves a moderados de un antiinflamatorio no esteroideo como puede ser el ibuprofeno, el naproxeno, hasta casos ya más complicados donde tienes que utilizar corticoides e incluso se ha llegado a utilizar anticuerpos monoclonales, que son, una, es la cima de la medicina en este momento en los casos más graves, sobre todo hemos visto eso en la tercera hora. Y finalmente, el tratamiento anticoagulante, que va desde los casos leves a moderados. Todo paciente con COVID debería estar con un tratamiento anticoagulante. Puede ser un antiagreante plaquetario como aspirina, en los casos leves a moderados, hasta el tratamiento con... Eh, fármacos, digamos, como los anticoagulantes, como enoxaparina, por ejemplo, en los casos ya más graves o cuando se demuestra que hay una embolia pulmonar. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una cosa muy interesante. El tratamiento precoz antiinflamatorio y antiviral, además te evita un escenario que no lo estamos visibilizando muy bien en nuestro país acá, pero le está preocupando mucho al exterior. Es el post-COVID. No olvidemos que una... De cada 10 personas que han sufrido COVID, y ojo, pueden haber sido cuadros muy leves, hasta sintomáticos, está con el escenario post-COVID. Hay personas que después de seis meses de haber tenido COVID comienzan recién con los síntomas post-COVID. Hay personas que comienzan con cuadros inexplicables, por ejemplo, de pérdidas de memoria, de cansancio crónico, de falta de aire, y dicen, pero yo nunca no he tenido COVID. Pero en realidad lo han tenido y lo no han tenido asintomático. Y es que no hay proporción. O sea, no, se, no es que si tú has tenido un cuadro leve, vas a tener un post-COVID leve. Puedes haber tenido un cuadro leve y tener un post-COVID severo. Puedes haber tenido un post-COVID severo y tener un post-COVID leve o no tener post-COVID pero una de cada diez personas. Estamos hablando por lo menos de un volumen en Bolivia de mil a 200.000 personas, porque obviamente ha habido mucha subnotificación. No todas las personas han llegado a hacerse PCR en los momentos más altos que tienen este escenario y muchas de ellas ni saben que lo tienen. Saben que tienen problemas, por ejemplo, de confusión, como que un momento te quedas confuso, te quedas como colgado, o que no puedes razonar claramente, o no te acuerdas semánticamente, se habla de la memoria semántica, entonces no te acuerdas el término exacto, eh, quieres encontrar el término y no lo encuentras. Este tipo de problemas, o el cansancio y fatiga crónica, me siento sin energía, o tos y fatiga, y que de pronto la gente lo comienza a desayunar problemas dérmicos, de alergias, que los relaciona con otras cosas, son post-COVID. Son post-COVID y este es un escenario muy preocupante porque, como digo, no se le está dando la relevancia en, en los medios de información necesaria y hay muchas personas que lo están teniendo. Y si este cuadro no se trata oportunamente, deja, va a dejar secuelas permanentes, permanentes. Claro, porque uno piensa que solamente las secuelas van a ser pulmonares, respiratorias, sin embargo, hasta cutáneas pueden darse. ¿Qué pasa, doctor, con los niños? Usted me habla de esta nueva variante, la peligrosidad en los niños. Las primeras olas que hemos tenido, supuestamente los niños eran los más fuertes, los más resistentes, y fueron por eso los últimos en vacunarse. Pero ahora me habla de que puede haber complicaciones en niños. ¿Cuáles son los recaudos que hay que tomar? Tomando en cuenta, además, que es el segmento de población que tiene el menor porcentaje de vacunación. Primero, si un niño es afectado y todos son menores de dos años, mm. debe, los padres inmediatamente lo sienten como resfriadito, como que tiene secreción, como que está congestionado, como que respira con dificultad, o hay sonido al respirar, o comienza a estar acatarrado los ojos muy rojos, pues, mm. inmediatamente al pediatra para que esté manejado por un, por un profesional. Segundo, hay signos de alarma. Si el niño comienza, comienza a deprimirse el pecho ¿no? al respirar, comienza a, a esta fosita que tenemos aquí encima, ¿no? el esternón comienza a hundirse. Si comienza a ver un ruido como ronquido, silbido, respirar. ¿no? O el niño comienza a tener respirar más de 30 veces por minuto, sobre todo en, en niños entre uno o dos años, o los niños eh, de menores, ¿no? digamos de dos meses, más de 50 veces por minuto, esto es un dato inequívoco, que hay un problema respiratorio ya serio. Entonces, inmediatamente requieren tratamiento, pero de urgencia. Entonces, la, la primera recomendación es esa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los niños tienen una vía respiratoria de menor diámetro, más estrecha. Entonces, si se inflama, se puede obstruir dramáticamente. Y ese es el problema de este virus, ¿no? Hemos dicho que ataca la vía respiratoria superior y puede en los niños estrechar rápidamente. Entonces, no hay que subestimar esto. Si usted ve y ha comprometido a su niño, no diga, ah, no, se le va a pasar. Sí. Mejor es llevarlo a un pediatra, hacerlo revisar, porque no sea... Que hoy día, en la mañana, esté bien y en la tarde y en la noche esté con una obstrucción respiratoria severa y estemos en conflictos. ¿no? Nosotros, ¿no? nosotros tenemos preguntas. ¿No? También la gente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, hay preguntas y consultas. Vamos a ver a continuación los mensajes que nos han llegado al 72867 eh, respecto a este tema. Invitamos a que nos escriban. Eh, ¿Tenemos ya el mensaje? Sí, bien, lo van a cargar. sí lo vamos a ver. Enseguida y se la transmitimos. Estamos con el doctor Marcelo Bercosa. Quiero recordarles, él es justamente neumólogo internista. Sí, esa es su especialidad. Es una persona de dilatada trayectoria en nuestro país que está absolutamente compenetrada con el tema de COVID. Yo recuerdo, y permítame un pequeño paréntesis, doctor, recuerdo cuando la gente andaba subestimando y diciendo no, no va a pasar nada, no sé qué, no sé cuánto. Veíamos por la televisión lo que andaba pasando en Europa, en Asia, etc. Y usted ya decide en aquel momento. Se viene una cosa, pero tremendamente complicada. Y un poquito se fue relativizando, ¿no? Fue, fue un momento terrible que, bueno, felizmente se ha superado. Tan pronto tenga la pregunta, nos la ponen al aire, ¿no? No la tenemos. Eh, doctor, yo quiero, eh, usted lo dijo así un poco al paso y me he quedado preocupado pensando en si hemos llegado a lo peor de la quinta ola o eh, esto tiene todavía para crecer, si después de la quinta ola podría eventualmente haber una sexta. Usted decía, en Europa ahorita están preocupados con variantes que aquí todavía no han llegado. Sí. ¿No es cierto? Y eso evidentemente nos genera una inquietud, porque reitero, lo que veíamos por televisión en determinado momento, deben acordar ustedes, uy, qué terrible, en Europa, no sé qué, a los meses llegó acá con una fuerza pero arrolladora, ¿no? Sí, la B4 y B5 podrían provocar eventualmente una sexta ola o quizás sobreponerse cuando la quinta ola está aparentemente terminando de hacer un repunte, esto podría ocurrir. Bueno, gracias a Dios, como digo, estamos con la protección, como digo, de vacunas, tratamientos específicos, menor letalidad, pero obviamente la preocupación es cuando obviamente tienes mucha gente enferma y que no pueda asistir, cuando colapsa prácticamente sí. la, ¿no? la asistencia. Y en este caso no creo que sea un colapso hospitalario como ocurrió en la primera y tercera ola, más, más el colapso se va a dar a nivel de, quizá de consultas externas. Puede haber mucha gente con bronquitis, mucha gente con problemas de sinusitis, y pues que no va a poder quizá acceder, porque van a haber un montón de personas. Entonces, ese puede ser, digamos, el escenario. No tanto eh, el tema de internación de terapia intensiva, porque la letalidad ha bajado considerablemente. ¿no? De acuerdo. Yo me acuerdo en la primera y la segunda ola, publicaciones mm. en las redes sociales, en los periódicos, mm. que decía se busca plasma hiperinmune. Mm. Eh, algo que ya no sí. se lee. Eh, <risa> sí. Doctor, ¿servía realmente eso? No, fue una mala decisión una mala decisión. Yo creo que incluso muchos pacientes se complicaron. Yo conozco casos de, de personas que recibieron esto e inmediatamente se complicaron y tuvieron que entrar a terapia intensiva. Se hizo mucho uso también del óxido de cloro y todo eso se ha visto que no eran tratamientos definitivamente útiles. No fue. El dióxido de cloro no, no era. No, útil. no lo fue. No lo fue. Definitivamente no lo fue. Entonces, yo he visto casos eh, graves que tomaron dióxido de cloro y a los 48 horas estaban en terapia intensiva. Porque, ¿Producto del consumo de ese producto? Tab, lo que pasa es que el dióxido de cloro tiene un mecanismo interesante, activa a unas células que son los neutrófilos. Se ha utilizado, los alemanes lo utilizaron, y lo utilizaron incluso con un precursor mucho más. A partir del dióxido de cloro sintetizaron un, un, postpre, un postmedicamento, uh -huh. ¿no?, que... Muy efectivo para el tratamiento de infecciones serias, pero ese es el problema. Si tienes inflamación y le das un precursor de estos y si estas células se activan más, vas a tener más inflamación todavía. Entonces, ese ha sido el problema en los cuadros moderados a graves. Entonces, lo que... Fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, hemos aprendido a tratar a los, a los pacientes, como digo, pero con, sabiendo que había que utilizar antibióticos de forma bien seleccionada, sabiendo que había que utilizar antiinflamatorios, sabiendo que había que antiagregar o anticoagular al paciente, con esta base y ahora con el tratamiento antiviral, primero fue la ibernextina lo más efectivo que teníamos, ahora tenemos el monopiravir, hemos logrado, yo creo, reducir mucho la mortalidad. Y como digo, reducir además las consecuencias, porque tenemos que hablar de esto. El post-COVID es un tema que nos tiene que preocupar. Sí. Ahora, ¿no? ahora lo vamos ¿no? a Entiendo sí. que llegó ya ¿no? alguna consulta. No, no, sí, sí, sí la tenemos ahí. en pantalla, creo. A ver, vamos a ver. Doctor, dice, tengo dos semanas dolor de cabeza y pesadez en la frente, temperatura. ¿Puede ser COVID? Porque tengo las noches dificultad para respirar. Mi nariz se congestiona. Saludos y felicidades. Roxana desde Villa San Antonio. Un cariño grande a Villa San Antonio. Gracias por estar con nosotros. Doctor. Los síntomas son compatibles con una sinusitis. Y como he dicho, es una manifestación del COVID. Ella te, pero puede ser también una manifestación de otros virus, como los que están circulando. La recomendación es hacer, se puede hacer un PCR triple para rastrear el virus del COVID, el SARS-CoV-2, rastrear sin al respiratorio y rastrear influenza a la vez. En una sola muestra. En un PCR. En un solo PCR se puede hacer. Está disponible ya en el medio. Y lo que nuestra creta alimentaria tiene es casi sin duda una sinusitis. Y eso hay que tratar, sí, con antibióticos, porque frecuentemente eso ya es bacteriano, no solo viral. Y, claro, ocasiona ese dolor de cabeza y esa sensación de pesadez y que realmente el dolor es mucho más intenso cuando me inclino, ¿no? Correcto. ¿no? correcto. Ver, Otra pregunta. Más. Sí, tenemos más consultas que nos llega a través de nuestra línea. Buenos días, gringo y señores periodistas. Estoy preocupado. Tengo la tercera dosis, me hice la prueba después de dos días de síntoma y la prueba fue negativa. ¿Qué verdad hay que la última cepa no se reconoce? Eh, es mejor hacer que un antígeno nasal, eso sí, un PCR. ¿Por qué? ¿Por qué el antígeno nasal puede eh, fallar? Porque no se olviden que justo es en este antígeno que está cambiando la, las variantes. O sea, lo que está cambiando es esta proteína Spike, que es justo el antígeno que se tipifica. Si está cambiando, puede ser que te dé un resultado falsamente negativo. Es mejor hacer un PCR. Y si hay sospecha, hay que repetir en 48 o 72 horas la prueba, porque puedes tener una prueba inicialmente negativa y recién en 48 o 72 horas realmente hace la conversión, como puede ser también otro virus, como he dicho, por lo menos tenemos dos que están circulando de forma activa. no De acuerdo, o sea, pueden darse malos. Uh -huh. Tenemos una sí, más, una revisemos más? Ver, una más, por favor. Sí. Ahí está, querido gringo, el centro ya está cerrado, de los de la alcaldía no esperaron hasta las 9, hablándonos de otro tema. Buen día, una consulta para el doctor. Me siento mal con carraspera, me arde el cuello, eh, mi prueba antígeno dio negativa. ¿Es recomendable tomar medicamento contra el COVID a pesar de dar negativo si es que tengo síntomas fuertes, doctor? Es, es buena la pregunta. Hay que hacer eh, un PCR en el caso del señor y confirmar si realmente es. Es probable que el antígeno haya dado negativo, esté en un periodo de conversión o que haya sido estos casos falsos negativos. Hay que iniciar, yo sugeriría en el caso de él, tomar un cultivo para ver si hay sobreinfección bacteriana lo más antes posible. Y sí se puede iniciar un tratamiento antiinflamatorio. Yo no daría un tratamiento anticovid si no estaría con la seguridad del, del diagnóstico. Comprar si ibuprofeno pero para sí, eso rápido, sí, por ¿se eso ¿Se puede ibuprofeno, ibuprofeno, ibuprofeno, sí. ibuprofeno que tome un cultivo, puede comenzar con, con ibuprofeno, si es que no Ay, tiene problemas eh. cardíacos o de presión alta, porque los antiinflamatorios suben la presión, retienen líquido, eso que tú ves, ni tiene problemas renales o gástricos, nunca te ha sagrado. Mejor es que asista un médico, un colega. Y tomar un cultivo, comenzar con un antiinflamatorio, que no es una mala idea, ¿no? Digamos, por ejemplo, 600 miligramos de, de ibuprofeno se puede tomar cada 12 horas, ¿no? Y hacer la prueba de PCR, porque podría ser un caso de COVID que ya hemos dicho que esté en el intervalo para justamente... ¿no? de positivización, ¿no? Perfecto. Tenemos eh, más. Sí, tenemos más. Ver, nuestro nuestro 0,1% de televidentes está activadísimo. Uh -huh. eh, uh -huh. Ya son cuatro llamadas, estamos uh -huh. uh, desbordados. Eh, doctor, hace 10 días tengo dolor de cabeza y también de espalda. A mí hice la prueba antígeno nasal y me salió negativo. ¿Será un falso negativo? dice, Y felicidades por el... Bueno, gracias. Un beso grande. Un cariño grande para la familia. Por los síntomas para... podría sí. ser un falso negativo como podría ser también influenza. Hay que pesquisar ambas. Uh -huh. Hay que pesquisar influenza A y B, y hacer una prueba PCR, no antígeno, como digo, cuando el antígeno es negativo hay que ir a una prueba PCR, en máximo 48 Correcto. El Doctor ¿No? Marcelo Bercosa tiene que irse, tiene pacientes ¿sabes? ahora mismo. Yo estoy preocupado sí. con el tema del horario. Él, él ha venido y nos sí. ha hecho una concesión enorme sí. para acompañarnos. Yo quisiera, para terminar, hacer énfasis en esto, además con el compromiso de que de pronto hagamos una entrevista, una nueva entrevista de aquí a poco, en la que hagamos énfasis y nos quedemos a hablar única y exclusivamente de lo post-COVID, de, de las, de las consecuencias. Pero ahora no quisiera que quede esto así un poco abierto. Usted eh, mandó una señal de alerta para la gente de decirles, eh, no es chiste, puede ser tan grave o peor incluso a veces que el propio COVID. Eh, ¿Qué recomendaciones? Unas tres o cuatro recomendaciones para el tema post-COVID, incluyendo probablemente un tema que tiene que ver con la parte psicológica. La gente queda tremendamente afectada con unas depresiones, con unas situaciones tremendamente complejas que ya van más allá de lo físico, ¿no es cierto, doctor? Pero también son causados por daño neuronal en el COVID. Entonces, correcto, si una persona, correcto. por ejemplo, tiene lo más frecuente... Sí. Fatiga crónica, cansancio crónico. Si una persona ha comenzado a tener problemas de razonamiento, siente como por momentos que se queda colgada, como que tiene confusión, como un estado de confusión, como que, que se ves. le se, el, el término concreto no, es niebla mental, porque es como que te confundes, como que te quedas confundido. Tienes problemas de memoria, de recordar las cosas últimamente. Hay problemas de tos crónica, hay problemas de fatiga hay problemas de desórdenes gastrointestinales, como de pronto yo tenía muy regular mi estómago y comienzo a tener episodios de diarrea, comienzo a tener problemas de que como algo ya me, me, me cae muy pesado, erupciones inexplicables, antes nunca tuve un problema dérmico y he a tener problemas dérmicos, comienzo a tener problemas neurológicos, que siento que me, me queman los pies o las manos o escosor o hormigueo, ¿no? estos problemas o depresión o insomnio o dolor de cabeza, o tenía ya jaqueca, pero la jaqueca se ha hecho cada vez más fuerte, o nunca tuve jaquecas y comenzado a tener estas jaquecas, estas migrañas, pues esos pueden ser síntomas post-COVID. ¿Cuál es la recomendación? Lo más pronto posible, asistir a un médico, mejor si es un médico internista porque tiene el manejo global de, de varias áreas, que lo va a referir si es necesario a un especialista de una determinada área. Y hay que hacer el tratamiento lo más antes posible y la detección del cuadro. De no hacerlo, como digo, esto puede causar secuelas crónicas. Por ejemplo, una pérdida transitoria de la memoria para algunas cosas puede ir avanzando hasta que realmente tenga pérdidas masivas de memoria y totalmente quede inhabilitado como ser humano. Porque si no recuerdo las cosas, más o menos estoy en un cuadro similar a lo que, por ejemplo, son los pacientes con Alzheimer, los pacientes con mira, multinfarto, de ¿no? Acuerdo. Entonces, es importante, como todo, detectarlo y tratarlo lo más pronto posible. De acuerdo. Acepten ¿No? una llapita, doctor. Ha llamado una, una persona más. ¿sí? Uh -huh. El último, el último mensaje. Vamos a leer, eh, por favor. La vacunación para adultos de refuerzo después de la cuarta vacuna. ¿Es necesaria? Después Muchas la gracias. la cuarta. Ya. O sea, ya hablaremos de una quinta, ¿no? En este caso. Sí. Yo creo de que en personas que ya han recibido sus esquemas de vacunación completo... Lo que se tiene que hacer en estos casos, y si hay factor de riesgo, es un test, se llama anticuerpos neutralizantes, que incluso ahora ha llegado ya con kits mucho más fáciles de hacer y económicos. ¿Cómo se llama? Anticuerpos neutralizantes. Es para medir, una cosa es que me hayan vacunado, eso es vacuna, pero que me hayan vacunado no significa que haya quedado inmunizado. ¿Qué significa? Puedo no haber respondido formando defensas o anticuerpos. Pueden haberme vacunado, pero, por ejemplo, si tengo una diabetes, si tengo una, enferma, una quimioterapia, si tengo cáncer, o por características únicas de cada persona, puedo no haber formado defensas. Entonces, ¿cómo mido eso? Mediante este test que se llama anticuerpos neutralizantes. Si tengo una cantidad de anticuerpos neutralizantes óptima, que generalmente hay un nivel de corte, y generalmente es tres veces ese nivel, digamos, es uno, una unidad AA, UA, se si llaman así, tengo más de tres, pues estoy muy bien protegido, no necesito un refuerzo. Pero si tengo debajo de esto, sí es probable que requiera una dosis de refuerzo adicional. Es la manera más científica de encarar estos cuadros. ¿Cualquier laboratorio hace este anticuerpos neutralizantes? No cualquiera, pero ya varios laboratorios en el medio. Hay varios laboratorios. ¿no? Muy bien, doctor. ¿Es cierto que cuando uno ya le da COVID termina inmune y nunca más te va a volver a dar o te puedes contagiar ahí nomás? No, de hecho, de hecho no, porque sí. como están variando estos virus, sí. este virus está mutando, puede haber adquirido inmunidad, por ejemplo, durante la tercera hora para la Delta y pues me pega esta BA2 o B3, o sea. Por, tanto, es, por tanto, doctor, la, la recomendación de siempre, ¿no? El barbijo, el, el, el, el alcohol, la distancia. No, no, no dejar, no dejar eso, sí. o sea. Eh, la, las personas han dejado el uso adecuado del barbijo, además, porque ustedes se verán que la mayor parte, yo veo muchas personas usando el barbijo, pero lo tienen acá debajo de la nariz, sin absoluta protección. O se lo llevan al cuello. Imagínense que el cuello haya quedado contaminado. Una persona me tosió y llegaron partículas acá. Yo me lo bajo el barbijo acá y en vez de que sea una protección, me estoy arrastrando la enfermedad hacia arriba. Entonces, el lavado escrupuloso de las manos y todo. Son temas que siguen siendo importantes. ¿no? Muy bien. Y la protección ocular, ¿no? en personas que no usan lentes o algo así, los Googles, o es importante porque una de las vías, hemos olvidado que una de las vías de ingreso es la conjuntiva. ¿no? Sigue o sea, siendo los, los ojos. Los ojos. Bien. ¿no? Eh, un capo, el doctor, nos ha da dado una hermosa lección. Sí, eh, ¿no? ¿No? ¿Alguna gente que ha quedado ahí con, la, con el deseo? Sí, nos hubiera encantado quedarnos todavía la mañana. tiene que correr a sus pacientes. Sí. Usted, doctor, está en el tórax, ¿verdad? En el Instituto Nacional sí, del Tórax, exacto. Que, exacto. que está... Tranquilo, digamos, no está desbordado ni mucho menos. No, más, estamos felizmente. desbordados, pero no precisamente por COVID. Aunque usted no me crea, sí. fuera del tema que siempre hemos tenido tuberculosis, estamos con un aumento, y eso habría que aumentar, increíble de cáncer pulmonar. ¿Cáncer actuales. pulmonar? ¿Y ¿Se tiene alguna causa? ¿Será alguna.? La tenemos clara, la tenemos COVID? clara, la tenemos clara. ¿Contaminación la ambiental? Tenemos, sí, polución ambiental. Estamos sí. comenzando a vivir la, las consecuencias de la polución ambiental. Y de la contaminación de aguas por metales pesados, mercurio, arsénico plomo, ¿no? Bueno, tenemos un par ¿No? de temas en la agenda, sí. Así que va, ser, va a que ser un sea. placer volver a, sí. a tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Marcelo Bercosa. Gracias, doctor. Eh, Estaremos eh, prontito otra vez por acá, ¿sí? Claro muchísimas que sí. Gracias. No, gracias, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Bien, Bien tenemos que hacer una pausa cuando gracias. son ya las 8.28. Sí. ¿Quién sí. dijo que el tiempo no pasa? 8.28.